Sí, señores, es como se juega hierba el dedo Atiendan porque no lo vamos a hacer más. Porque solamente no reporten. Pero bueno, no pasa nada, ¿verdad, John, eh? Sí, sobre todo con este equipo. Sácame la maca. Virgen. Te saco la maca. Ahí, aquí, ven aquí. Échame cremita. No de esa. Okay. No de esa, pero es mayonesa. Queta, queta, Le <ríe> he con no, please Niño... ¡Míralo! Pero dónde vais, cracks, máquinas, tigres ¡Corre! ¡Corre, no! ¡Dios! Bueno, hasta luego Me salvo, me salvo, loco, me salvo Me pongo adelante, me pongo adelante, me pongo adelante, no! No... ¡No! <risa> ¡Oh! <risa> ¡Ah! ¡No madre! Nos salió más gordo a nosotros, gastaron un montón de flash Uy, como un... ¡Guapa! ¡Hostia! ¡Qué putada! ¡Hostia! <risa> ¡No tengo un flash! ¡Yo fui! ¡Bueno! ¡Hasta luego! ¡Un placer! Eh, me... lo que Ya que Yo no voy a flashear. El flash es muy importante en este juego. Ya, ya, no joda. <risa> bueno, ¿se nota que van a hacer los EVC? Bueno, yo como si hubiera empezado otra vez. Tres pociones, lo veo tú yo. está ¡No! ¡Con el pedo! Con el pedo, tío. ¡Vete todo por culo, tío! También te digo que le di. Al minion, sabes. Más te vale dar la vuelta, <risa> es el más rentable. What the fuck? ¿Qué Aquí en el set. Estamos jodidos, León. Hagamos cosas sucias, mientras. <risa> ahora no tiene el W, eh. Guarra, eh. ¿Qué pasa ahora? No, no, ahora qué. Y tú no te acerques que te reviento. Venga, tío, no me lo creo. Yo otra ya no puedo <risa> <Ahí está. risa> o sea, No me lo no creo, tío ¿Qué pasa, hoy? ¡Hala! No me doy No me hizo falta ¡Aquí boba. Casi. ¿Para qué? Bueno, en no, la ley un favor. Sí. me voy a meter el otro Pero a ver, ¿tú eres tonta o retrasada mental? A ver, la otra. <ríe> que no te va. te he dicho que te voy a mandar qué nombre. <ríe> que no te va a ir. Venga, pues tú ya, ¿no? Pinchao. Oh, oh, oh, oh, qué dices. Tío, es real. El nombre que no Tú tampoco te creas que te va a escapar, eh, soy. Campeón, crack, máquina, figura. Y sigue, loco. dónde vas tú, Mayanga? Muerta. Obsessible. Yo he cantado. ¿eh? Me vas sí, sí. Yo he cantado. Coge eso. <risa> <risa> jajaja piu piu GG loco